Anteriormente ¡Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ya, voy a perder yo la última A ver con qué, con qué me toca Voy solo No sé si ir troll Estoy muy molesto no seas corrientita, mija no no, no, no, no, no, no Tengo que dar todo, porque hay gente que también se está esforzando No puedo, no puedo ser esa misma escoria de troll No, no, no, no, no. Me... <coughs> Ay, no manches. Me va a dar algo. Luz carreada. Ay, oh, sí, claro. Quisieran ¿Quién es la damisela secuestrada? Uf, es mi momento de morir, como siempre. Estamos muertos, Homero. Voy a poner pianito, yo creo que porque el pianito siempre me. me relaja. Esto tendrá consecuencias. a ¡Ah! Debes veces... what? Era Por tu hija ¡Ah! Oi. Eu vou te dar uma olhada Ah. ah, yes, quiero agradecer a todos, a todos los que confiaron y los que no confiaron en mí. A Hayabusa le quiero agradecer muchísimo por ayudarme a cambiar su, mis runas, le quiero agradecer a, a Genar y a Shaco de las anteriores partidas que me han que me han carriado. agradezco a la señora Kaisa que, que no se puso a fedear más. Agradezco a todos a mis viewers, a Jim, muchas gracias Jim, agradezco principalmente a Jim a por darme mi skin prestigiosa de luz que me ayudó. Gracias Jim, eres un ángel. Y quiero agradecer a Corazón Headset que me acaba de invitar a una partida, también quiero agradecer a Corazón Gets que me ayudó a entrar a mi promo. Gracias, gracias a todos. Yes, lo logré. Ah. Yes. Diamante en flex. Ese es un reto <laughs>